Hola, ¿qué tal? Hello, hi, un saludo. Sayonara, este es un nuevo para el canal y espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. hablan y es la creatividad sé que hice un video parecido el año pasado relacionado con las escuelas pero ahora vamos a hablar de lo que es la creatividad en general la creatividad es la mentalidad de crecimiento de arriesgarse a cumplir nuevos objetivos y experimentar cosas nuevas los niños son más propensos a tener más creatividad es debido a que piensan en muchas cosas y eso hace que se inventen cosas más locas en su mente esta parte viene del hemisferio derecho, y, pues para mí sería el derecho, pues ustedes ser el izquierdo, pero pues mi, mi derecha. <ríe> Eh, pues para él, pues está en la parte del hemisferio derecho, que es donde todo lo que tiene que ver con las artes, la creatividad, la imaginación. En cuanto a la parte izquierda, pues ya tenemos lo matemático, la lógica, todo lo que tiene que ver con lo científico y lo técnico. Muchas personas son ignorantes y nos quieren hacer quitar la creatividad siguiendo unos comportamientos específicos y no intentar hacer cosas que nos puedan servir para aumentar nuestra perspectiva sobre el mundo y por eso es que uno se queda en un límite que hace que uno no pueda inventarse cosas chéveres y originales. Se puede incluso desaprovechar gente que puede, podría revolucionar el mundo, por ejemplo Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un inventor eh, casi de los carros eléctricos, o bueno, eh, autos, como le dirían países de los autos eléctricos pero muchas veces no lo dejaban hacer esos experimentos y, y eran muy rechazados esos inventos debido a que para esa época eran muy locos estamos hablando ya de, a principios del siglo 20 Así que lo podríamos llamar un genio adelantado a su tiempo Aunque Tesla también hoy en día se le llama el padre de la modernidad Por esta misma razón ¿Y por qué digo esto? Porque como ya les dije, él fue pionero de la primera fórmula de los autos eléctricos Y hoy en día necesitamos el 100% de los autos eléctricos Para nuestras vidas y evitar la contaminación del aire Porque depende de varios factores Que son muy controversiales hoy en día Y pues están buscando la forma de reemplazarlos Para poder hacer autos eléctricos al 100%. Pero de hecho es un problema mucho más grande de lo que piensas Porque hay mucha gente que es increativa Y como se le dice eh, a esas personas Mente cuadrada Y por eso hoy les, eh, como en, to en todos mis videos Les voy a traer posibles soluciones Para esta la primera solución es dejar que las personas sean ellas mismas y no pues decirles que, que tengan que no sean así como son Porque la gente les va a decir esto, porque la gente les va a decir lo otro Porque eso ya falta autoestima y eso evita la creatividad de alguna forma Porque el autoestima es lo que permite tenerte autoconfianza y crear ideas que a la gente le, le puedan gustar en algún momento Por más locas que sean porque el autoestima pues aumenta la confianza y el apoyo para poder hacer varios inventos. Pero en el caso de que ya esté haciendo un comportamiento que pueda afectar a otra persona, ahí sí tienes que intervenir. Pero en esos casos en donde esté haciendo algo bien, pero, pero, que, la, pero que la gente lo juzgue o algo, en ese momento no es necesario decir nada. La próxima solución es apoyar y no desanimar porque muchas veces eh, la, la gente inventa ideas muy originales y no, normalmente nosotros no las apoyamos porque decimos frases limitantes como no lo vas a lograr, eso no puede ser así, está muy encima de tu nivel o la que más he escuchado y pues es la que más me, me da mucho desagrado es no se va a poder esas frases no van a, per no, no van a, no van a apoyar a la persona que esté haciendo su propio proyecto sino que lo van a desanimar y no lo puede hacer y quién sabe cómo va a terminar ese proyecto porque no podemos anticipar a, que, a limitarnos y decirle esas cosas si no hemos probado cómo, cómo va a ser pero igual, igual no hay que tener miedo al éxito y si fallamos pues no importa, pero si tú eres el que está sufriendo eso pues por favor no te dejes eh, llenar de pensamientos limitantes y enfócate en dos en, en proyectos que tú si sí quieres, porque tus proyectos son únicos y nadie pues los va a hacer igual. Y por último, y lo más importante, en, enfócate en inventar. Inventa desde, el primer, desde los primeros días de tu vida hasta los últimos. Inventa cosas, imagínate cosas, proyecta las hazlas en la vida real, busca apoyo, busca gente que te apoye. Y así podrá, eh, podrás dejar una gran huella en el mundo y así podremos tener un mundo con gente más creativa, más innovadora y con, mucho, eh, con muchos más inventos locos y originales. Espero les haya gustado este video, los invito a que se suscriban al canal, le den un buen like a este video y compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás Forever Alone, suscríbete, pero ya no vas a ser más Forever Alone porque ahora yo soy tu amigo. Eh, no olviden seguirme en Instagram como cool 0709 Y en TikTok igual Aquí les dejo el link en la descripción para que puedan seguirme Ah, y por cierto Ya vamos a llegar al aniversario número uno De este canal Así que muchas gracias por su apoyo Y por todo eh, lo que hemos conseguido Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos